Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video a Tubokuganes Y hoy, hoy, hoy, hoy es especial Porque hoy se finaliza la semana Tubokugan Battle Planet Es una semana donde subimos videos todos los días de Cuban De unboxings hermosos, épicos, deliciosos Bueno, ya me calmo Empezamos con esto, recuerden seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en... escríbanme a mi correo Todo estará acá abajo en la descripción Recuerden que en Instagram vendo bakuganes y además de eso publico sus fotos Y además recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Yo sé, tú irás parezco, res... parezco discorrayado con este tema, pero es que te va a encantar amigo, te va a encantar Así que nada chicos, ponemos a Minute Percival aquí en la esquinita donde pertenece a su trono Aquí, y empezamos con el video Bien, antes de todo, quiero agradecerles a todos ustedes todo el apoyo que ha tenido esto, de verdad, ha tenido demasiado apoyo, eh, todos ustedes comentando, hablando, discutiendo del tema, me ha encantado, si se preguntan dónde los consigo, ya saben, pueden conseguirlo en Jugueterías Pepe Ganga, aunque no me patrocinen, pueden conseguirlo en Jugueterías Pepe Ganga, donde están pues, toda, todos estos productos, no y espero que pues, les guste mucho este video, porque este video guarde algo muy, pero muy especial. Bien, el video de hoy tenemos esto. Chan chan chan chan chan chan chan chan. chan. Bueno, ya. Tenemos un Bakugan Battle Pack. Sí, señores. Con cinco Bakuganes. Aquos, Ventus, Pyrus, Aurelus y Darkus. Por fin consigo uno, Ventus, que era el atributo que más quería. Aquí tenemos todo. Voy a alejar un poco la cámara y seguimos. Me toco aquí con la mano porque esto es grande. Además de esto, tenemos pues más cositas, ¿no? Tenemos los dos Bakuganes son nivel 2, por lo tanto creo que se va a complicar más que nivel 3. Y además de esto, pues nos. Dice qué tipo de vacuanes hay, ¿no? Eh, nos dice también que tenemos dos vacuanes ultra, tres vacuanes normales, diez vacu -core, cinco cartas de habilidad y cinco cartas de personaje. Entonces, pues muy lindo: Darkus Indios y Outer Trucks. Bueno, ya sin más, abramos esto porque llamen lo que sí, ya llamen lo que sí, llamen lo que sí. Abrámoslo, por favor, abrámoslo. Esto tiene cinta como no puede ser de otra forma. Vamos a abrirlo con el bisturi Listo, el parecer no tenía tanta cinta como yo pensé. Vamos a abrirlo. Aquí está, vamos a ver, vamos a sacar esto de aquí, esto de aquí, ya está, eso, listo, la caja la dejamos por allí al lado y aquí tenemos las cartas, sí señor, Ah no mentiras que esto es un estuche, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Bakuganes un Trox Ultra Aurelus, que el cual me trama muchísimo. Y un Sindius Darkus, que pff, también se ve brutal así. Eh, aquí tenemos las cartas, entonces voy a sacar primero lo que no siendo las cartas. En esta parte de aquí tenemos los Bakukor, aquí hay uno. Y supongo que el resto están aquí, pero... Yo supongo que eso, saldrán solos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien, luego los miraremos o Tal vez los dejé ahí Y aquí tenemos los Bakuan Vamos a hacer algo Para empezar vamos a abrir las cartas Me llaman mucho la atención A ver, no te alejes Aquí están las instrucciones Bueno, ya las conocemos Ahora los Trucks Vamos a ver qué tan complicado se ve Es un nivel 2 Bueno, es que Trucks es más que todo pierna, ¿sabes? O sea, Trucks No, no, no creo que tenga muchas piezas Como Holcord Que Holcore no es nivel 1 a ver, Sindius tal, cerramos aquí, aquí, aquí. Bueno, Sindius se ve un poco más complicado, a mi parecer, Sindius se ve más complicado. Bien, ¿qué cartas tenemos? Tenemos aquí Smoke Armor, tenemos eh, Ventus, Aquos Shield, Trox Ultra, Mantonoid. Ah, es Mantonoid. Turtonium, oh, por Dios, un Turtonium. Fangsor, nice. Y Sindius Ultra. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta lo que tenemos. A ver dónde están. Sindius, Fangsor, Trutonium, Mantonoid, Trox. Listo, dejemos ahí. Que estas vendrían siendo las Pues esto Tenemos de todos los atributos Menos de ellos Vamos a dejar ahí las cartas Por ahora Y vamos a empezar A sacar los Bakuganes Uno por uno Creo que voy a empezar Con estos de acá Empezamos aquí con Creo que este es Fangsor Si no estoy mal Vamos a coger aquí Un Bakugor Lo voy a dejar En esta zona de aquí Bueno este a diferencia de Los ultra ven, Es mucho más esférico O sea es muy esférico De hecho Todo esto es muy muy plano O sea no se siente El relieve a ver, 400, poder B, igual que en la carta, Fangsor, Pyrus, sí lo había visto antes, este se debe cerrar así, bien, sí, es muy sencillo de cerrar, la verdad, me recuerda un poco a todos estos Bakuganes que hay, pues, tipo serpiente, ¿no? Es curioso, está totalmente vivido, o sea, o sea la forma esférica se ve desde lejísimos, es simple y tiene aquí el imán, así, entonces se abre así. Si es como que ataca. Yo creo que alcancé a cubrir otros dos Baku Core, la verdad. Muy lindo. Me encantan los detalles aquí adentro. Que vale, la verdad no, no sobran. Y aquí tenemos pues más detalles, ¿no? Esto parecen como escamitas. Muy, muy lindo. 400 poder P. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y vamos a dejarlo aquí mientras eh, seguimos abriendo el resto de cosillas. Luego tendríamos aquí nada más y nada menos que nuestro amigo Mantonoid. Perdón si, si no muestro cómo los abro, o sea, cómo, cómo los saco. Pero lo que pasa es que me está, me está, me está tocando cortar el plástico. Porque es muy complicado sacarlos. No, no, recuerdo, no recordaba que fuera tan difícil, pero es que no recuerdo que fuera súper difícil. Pero estos están súper, súper metidos ahí. Entonces es muy complicado sacarlos y me da mucho miedo romper. El Bakugan Por la fuerza ¿no? Mantonoid Vamos a abrirlo A ver Hagamos un lanzamiento Aquí Otra vez Y aquí está Mantonoid Ventus Ya saben La reencarnación De Matrix Aquí está No muy lindo Me encanta la forma O sea Es una forma Que no es muy grande No es muy chiquita O sea Son formas muy grandes A ver Se, se, se cerra algo así Yo supongo Sí perfecto Se cerra perfectamente El Ventus De Battle Planet me llama mucho la atención, es un Ventus muy lindo me, me gusta mucho en comparación a los Ventus que hay Digamos que el primer Ventus también me gustó mucho en su tiempo El de Gundelin Invaders y el de Mectanium Surge nunca me gustó Bueno, me gustó un poco el de Gundelin Invaders Pero el de primera y segunda temporada es brutal Y este me llama mucho la atención, es un verde muy, como muy puro, ¿sabes? Es un monocromo muy puro. Vamos a ver el poder B, que debe estar acá. 500. Pues está muy fuerte, la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Por ahora, en el canal no vamos a hablar. Y es una advertencia porque he visto comentarios acerca de... Oye, ¿y cuándo vas a enseñar cómo hacer un equipo? Y cosas así. A ver, no voy a enseñar por ahora eso. Porque no cuento con los recursos suficientes en el sentido de que necesito cartas para esto para poder hacer un equipo necesito comprar muchas cartas empezar ya a jugar tener más Bakuganes sabes es cuestión de ir avanzando y por ahora solo vamos a hablar de la parte coleccionista no de qué Bakugan hay qué, qué Bakugan me gusta qué Bakugan no me gusta vale lo, lo básico y luego ya con el paso del tiempo vamos a empezar a pues ser un poco más más profundos en cuanto al juego y reglas el siguiente Bakugan que tenemos es un Aquos. otro Bakugor sí señor vamos a dejar los ultra de últimas y es este de aquí es un Bakugan. Es un Tortenium, creo que se llama Vamos a abrirlo Oh, bien. Pensé que había visto algo Porque pensé que esta era una saliente Como tipo Maxus Gigios. Y dije, oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Pero no, me ilusioné, pensé que era eso Y no, y no, y no Y menos mal no, porque empezaría una, una larga carrera Para conseguir todo, ¿no? Entonces, menos mal no, menos mal no ¿Sabes que Solamente voy a abrirlo acá y ya Vamos. Aquí está Tortenium Aquos Míralo muy simple, muy lindo O sea, no, no se aproveché casi esfera Pensé que este Bakuan era los que se subía Pero no se sube 500 poder B, muy lindo Aquí tenemos el caparazón, una tortuga ¡No mames! ¡Son las tortugas, güey! ¡Se pende! <risa> me, me ha gustado mucho 500 poder B una tortuga. Y no, la verdad, muy lindo. Muy lindo. Eh, son formas simples, pero llaman la atención. Por ejemplo, estoy enamorado de Mantonoid. ¿Sabes? O sea, estoy muy muerto. Quiero tomarle muchas fotos. Y ahora ya empezamos. Ahora sí que sí, con Trox y con Sindios. Así que si me da las, la suerte, voy a poder abrirlos rápido y bien. Trox y Sindius, al ser ultra, vienen en su propia. como su propio plastiquito. Bien, y aquí tenemos nuestros dos ultras. Sí, señor, ya lo saqué porque yo dije, no, ya, ya es suficiente. Vamos a sacarlos de una vez. Y son Sindius, Darkus Ultra y Trox Ultra Ultra. Aurelus. 300 vuelve en este caso Y 800 vuelve Que a ver, brutal 800 es, es brutal O sea, no, no no no tiene sentido Ya no hay sentido Vamos a ver cómo se cierran Porque estuve practicando Me tocó cortar Porque como les conté ahorita Estas cajas Y es una advertencia Tengan mucha precaución Cuando saquen sus Bakugan Porque saqué a Trucks Pero no corté, la, no corté el plástico Sino que lo, lo que hice Fue que lo saqué a presión Empujando esta zona Cuando lo hice La cola se quedó enganchada Y se zafó Esta, esta, esta cosa de acá Se zafó se salió, se, se rompió, y afortunadamente no se rompió en mayor medida es decir, no, no fue como quebrado, sino simplemente que se salió porque si no, bueno, hubiera sido una pena la verdad, pero no, solamente ya está bien, ya con eso también puede mirar cómo es el mecanismo, pude abrirlo y ya pues más o menos sé cómo se cierra entonces primero hay que cerrar los brazos, luego cerramos las dos paticas, las dos piernas musculosas de Trucks y a continuación hacemos lo siguiente, vamos a darle un, un giro y vamos a cerrar la cola y cerrar la cabeza, los ultras son muy difíciles de cerrar O sea Créanme que No pensé que fueran tan difíciles De cerrar Pero lo son Igual mira Este este Trox aquí así Se ve muy lindo La verdad Se ve muy muy bonito Mira nomás Muy muy lindo Vamos a lanzarlo Aquí tengo un Baku Core Aquí tenemos a Sindius No es por nada Sindius Pero ahora mismo No te queremos En este recinto Vamos a lanzarlo Porque hay una particularidad con Trucks y, que, y es que Trucks digamos cuando salta hay veces que sus piernas, o sea, la idea de Trucks es que caiga así, o sea, no no porque valga en el juego, no es esto pero pues sí es muy geni genial cuando Trucks salta y cae de pie, es como súper increíblemente sorprendente, fantástico, asombroso. silius es como un guerrero y me encanta que miren cómo tiene el escudo y cómo tiene como la espada, ¿no? Como que Defendiéndose y atacando Algo que me encanta de Battle Planet Es cómo pueden jugar tanto con la postura de los personajes En plan que... Uf, o sea, mira 300 poder B Mira, así Estos Bakuganes Ultra Sí que me da miedo desarmarlos Sé que terminaré desarmando alguno Pero me da miedo Me da mucho miedo Entonces, bueno, para cerrarlo Primero cierras esta patica Junto con esta de atrás y Cierras la espada Bajas esto, pero al mismo tiempo tienes que bajar esto Así Y acá Listo, y así lo cierras Es complicado, si sí. es fácil, no Pero es lo que hay, es súper es difícil La verdad, me parece que Sindius no es nivel 2 Es que no sé, yo siento que eso está mal O sea, como les digo, para mí holecore es nivel 3 No es 1 Un par de lanzamientos para que quede bien Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso Salta muy bien Y aquí nos dice, menos 100, poder B caíste en una trampa, amigo Bueno chicos, ahora veamos lo que conseguimos hoy Aparte de las cartas y los Bakugol, Conseguimos un Sindius Ultra Darkus, hermosísimo, que me encanta Trox Aurelus Ultra Que también está muy lindo, así como me encanta Me encanta este, este Trox Luego tenemos un Tortenium Aquos Que también está muy lindo, es una Tortuga Y tenemos, esto que sí me encantó Un Mantonoid Ventus Este este me encantó, me encantó Es una figura súper linda O sea, súper orgánica, mira, es una, es una S O sea, es, es muy lindo Y luego, por último, tendríamos nuestro hermoso Fangsor, ¿no? Fangsor Virus. Bueno, chicos, este ha sido, ahora sí que sí, el final del video. Y no solamente del video, es el final de la semana. Tu Bakugan Battle Planet. Es que alegría. Que ya acabamos, no solamente por mí, sino porque en realidad, pues, fue genial. Fue un evento muy lindo. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, a los que estuvieron todo el día, todos los días. Muchas gracias, de verdad, porque es algo que me pone súper, súper contento. Muchas gracias por lo que han hecho, por lo que han permitido ustedes, porque los que permiten todo esto son ustedes, chicos. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la semana. Y, pues, nada, vamos a recibir con manos abiertas a el Planet. Y qué genial que haya sido así. Qué bueno que llegó. <música> Oh, yeah.